Bienvenidos, mentes brillantes, bienvenidos a otro video más de aprendizaje de vocabulario básico de la lengua alemana. En este video muy flash y práctico vamos a repasar la lista de compras para ir a la carnicería. Los kids. Aprenderemos en este video, muy corto, algún vocabulario típico que se necesitaría para ir a comprar en una carnicería en Alemania. Puedes ver aquí al lado una lista de compras que te imaginas que la tienes escrita para ir a la tienda a la carnicería en Alemania y hacer tu compra. La carnicería en alemán se dice Die Metzgerei. Die Metzgerei. Vas a entrar entonces a la carnicería y le vas a decir a la vendedora tu lista de las compras 2 pa' Wiener Würstchen, 2 pares Wiener 2 pares de bienesas por favor, 100 gramos rindfleisch, 100 gramos de carne de vacuno, 100 gramos rindfleisch, 4 Schweinemedaillons. 4 Schweine medallons, Cuatro medallones de carne de chancho und zwei, bratwürste, und zwei Bratwürste Y dos salchichas más gruesas Obviamente hay muchas más palabras en el mundo de la carnicería, en el mundo de las carnes en Alemania es un país donde se consume bastante carne, se consume bastante salchichas, embutidos. Existen diferentes tipos de embutidos y todos tienen su nombre. Y en las regiones también pueden variar los nombres. Me puedes comentar si ya has visto quizás algún tipo de salchicha alemana o has viajado a Alemania a probar algún tipo de salchicha y que te ha gustado. Con esto ya estamos en el fin de este video. Muy breve, muy práctico. Espero que te sea de utilidad y nos veremos en el siguiente video. Pues mal.